Bien, voy a hacer esto rápido, ya que tengo una asistente que presentar, así que mejor comencemos con esto. Saludos gatitos de internet, les habla Alonso NSR, con una presentación para el segundo torneo en el cual estaré participando, el cual es el Neptune Tournament, del usuario Cartoon Gamer de NGEOG. Bueno, ahora toca decir los requisitos, y para eso estará mi amigo Boki, bien Boki, tú me dices los requisitos y yo las respondo ¿vale? Ya rugiste, espera que ahorita voy por el blog de notas. 1. Nombre de usuario. Antes de tener el nombre que ahora estoy teniendo, antes solía llamarme así, pero tiempo después he decidido usar un nombre con el que me sienta más original, y de ahí en adelante me llamé Alonso NSR. 2. País o nacionalidad. Soy peruano mi causa español, esto se pondrá muy pitrimitri, xd. 3. videojuego favorito. Pues tengo muchos, pero sería tan largo y aburrido como para mencionarlos a todos, así que los que más destacarían son, Sonic y el Caballero Negro, el GTA San Andreas, y recientemente el Left 4 The A2. Y 4. motivos para participar. Mis motivos para participar son, conocer a otros loquenderos, hacer nuevos amigos, para variar el contenido de mi canal, y sobre todo, para demostrar mi potencial como loquendero y divertirme. Ah, mierda, por fin terminamos con esta mierda. Bueno, eso sería todo, pero antes de terminar con el video quiero decirles algunas cosas. Primero que nada quiero pedirles gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal en estos días, gracias por todas sus visualizaciones, sus likes, sus comentarios, todo eso se lo debo a ustedes. Para terminar, les pido que por favor se suscriban, ya que casi somos 50 suscriptores, y eso me ayudaría más para seguir trayéndoles más videos. Ya lo escucharon gente, por favor apoyen a este canal, ya que es la primera vez que salgo en un video, XD. Eso ha sido todo por hoy, espero llegar lejos esta vez y que nada malo vuelva a ocurrir, ¿me escuchaste bien teclado de mierda? Y ahora sí, yo soy Alonso NSR, y yo boki el Conejo, y, y nos, nos vemos, vemos hasta, hasta la próxima. próxima.